El tecnólogo de producción agropecuaria ecológica. Queremos compartir nuestras experiencias con las cápsulas del tema de reproducción animal. Eh, es de gran importancia las cápsulas como herramienta porque nos facilita el proceso de formación. podemos encontrar cinco resultados de aprendizaje. En las cápsulas podemos encontrar también una guía, un manual de apoyo, un instrumento evaluativo como es la rúbrica y un diseño curricular. En esta cápsula también contamos lo más importante, material de apoyo, como el video, imágenes, documentos. Esta herramienta de aquí que nos facilita la recolección de información y nos facilita también la recolección de nuestras actividades, como también ya que esta información está más en en un medio magnético. Este nuevo material de apoyo eh, nos ayuda mucho más para poder resolver nuestras actividades. Eh, quiero invitar a, a la dirección para que por favor nos apoyen con nuevos equipos para así poder llevar a cabo mucho mejor estas actividades, ya que pues estas no necesitan de internet, pero sí necesitamos de equipos para poder mirarlas y y ver todo el contenido que, que en ellas hay. Del mismo modo, quiero invitar a los demás instructores para que con sus aprendices apliquen esta nueva forma de trabajo. Buen día, mi nombre es Nicolás Alba, soy aprendiz del SENA Regional Guainía. Estoy estudiando un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, ATSI. Durante mi formación, también soy monitor del proyecto PDA, dirigido por el instructor Gustavo Ateortúa. El trabajo en este proyecto ha sido muy agradable, lleno de experiencias. Hemos trabajado en la inscripción de materiales didácticos en la, a la DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor. Hemos registrado más de 60 horas audiovisuales. Además de todo lo anterior, creamos videos interactivos, utilizando programas como VideoScript, Adobe Premiere y Adobe Audition. He aplicado y aprendido conocimientos durante experiencia como monitor. Muchas gracias, SENA. Buen día. Mi nombre es Luceneida López Hernández, aprendiz del SENA, del programa ATSI, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, y miembro del proyecto PDA, dirigido por el instructor Gustavo Alberto Ateortúa en este proyecto aprendió a manejar la página DNDA, que significa Derecho Nacional de Autor, para subir videos. Hasta la fecha, con mis compañeros, hemos subido 80 horas audiovisuales, las cuales hasta el momento se han registrado 65 horas. También he, hemos diseñado un software de juegos para todos los aprendices del SENA, manejando la aplicación de Adora. Además de lo anterior, Manejo también el programa de VideoScript que es una aplicación para crear videos. He aprendido muchas cosas durante el desarrollo del proyecto PDA, lo cual me ha servido para mi conocimiento y desarrollo de mi carrera. Gracias, Elena.